Cómo están, soy David Peña, presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Me da mucho gusto saludarlos. La intención de este comunicado es platicarles acerca de algunos aspectos, algunos tramos de información que normalmente no revelamos o no ponemos a consideración de todos ustedes a la hora de nuestras charlas cada 28 o 29 de febrero. Lo primero que debemos de contemplar es lo siguiente. No existe en el mundo, nadie que pueda tener el dato exacto de cuántos enfermos con padecimientos raros hay. Hay promedios aproximados, así se entienden. No hay en el mundo nadie que pueda decir que son exactamente tantas enfermedades raras las que hay en el planeta Tierra. Nadie, nadie puede decir eso. Hay aproximaciones, otra vez hay aproximaciones. Nunca hemos tenido un dato exacto. Lo que sí podemos considerar como verdadero es que son muy complicadas para diagnóstico, que son muy complicadas por el tema del de costo que involucran para su atención, muy complicadas en la desinformación que hay acerca de ellas, muy complicadas en torno a la falta de especialistas que en el mundo existen para ellas, etcétera. Entonces, desde la federación no queremos seguir abonando en cifras que no se tienen debidamente certificadas. Es muy complicado, muy complicado, porque hay los que piensan desde el 1 hasta el 10, hay quien piensa desde el 8 hasta el 12, hay quien piensa etcétera. No. Lo que sí podemos decir es que en los últimos años, sobre todo en los últimos años, la medicina de precisión, la medicina genómica, ha incorporado toda una suerte de mapeo nuevo, enfermedades nuevas, tratamientos que pueden considerarse a favor de los enfermos, espacios de reflexión para toda una suerte de universo que envuelve la atención y disposición para ellos, la medicina de precisión la medicina genómica tenemos que estar muy atentos a tener acceso a la medicina genómica ¿Nos sirve de algo saber cuántos enfermos somos en México o nos deberíamos de ocupar más de atender a los que van apareciendo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Nos sirve de algo entender el promedio que tenemos en cada hospital de pacientes con posibles desórdenes de este tipo o acudir de manera precisa a buscar un diagnóstico que hoy ya es muy sencillo hacerlo de manera molecular para entender cómo podemos atender a nuestro paciente. Nos es más propicio estar trabajando en cabildeo con quienes aterrizan presupuestos para estos eh, desórdenes, o nos encargamos de hablar de cifras, de promedios, hablar de, de, de, de que la información no viene en español, que viene en inglés. ¿Por qué no nos ocupamos de lo importante? Y lo importante tiene que ver con entender cuál es el universo que en México actualmente requiere de atención especializada. Porque no son ni 8 millones, ni 6 millones, ni, ni mucho menos, son algunos... ¿Cuántos miles, los que ya han aparecido y están diagnosticados de manera precisa con un desorden de este tipo al que se le debe dar atención. Adicionalmente, los que ya han aparecido con diagnóstico preciso, muchos de ellos ni siquiera tienen acceso a tratamiento porque no existe en el mundo de todas las enfermedades raras, ni siquiera el 7% de ellas tiene un tratamiento específico. Así que, desde la Federación no vamos a abundar en la contaminación informativa acerca de cifras, promedios y cantidades de las que se habla en el mundo a favor de estos temas. Nadie tiene el dato exacto. Es más, todos tienen datos inexactos. Entonces, trabajemos en lo que tenemos a la mano, busquemos identificar a los pacientes a los que se debe atender en México, y hagamos una especie de pista que no tenga cuota para llegar desde la pretensión de un diagnóstico que parece confirmar algo hasta el diagnóstico confirmado que nos permita identificar cómo podemos auspiciar el mejor esfuerzo para nuestros pacientes. Ocupémonos de lo importante. Y lo importante, créanme, no son las cifras. Lo importante son las personas que sufren de estos padecimientos y que no están esperando saber si son el 492 de una fila de 500 para ser atendido. Son personas, individuos que merecen el mejor trato y la mejor consideración a favor de su estado de salud. Yo los colmino a que en el futuro hagamos un esfuerzo que tenga que ver con estas consideraciones. No dejo de reconocer que el trabajo que se está haciendo desde todas partes del mundo a través de organizaciones como Rare Diseases Internacional, como Eurodis suma a favor de estos esfuerzos. Eso no lo dejo de reconocer. Tampoco me es una circunstancia que me sea ajena el que la Organización de las Naciones Unidas haya emitido un fallo a favor de incorporar eh, nuestras carpetas para que la ONU las contemple como una prioridad mundial. Eso tampoco lo puedo obviar. Pero lo que sí puedo hacer es atender a la consideración de lo importante. Y como ya dije, lo importante es el universo de pacientes que en México no tienen tratamiento cuando deberían de tenerlo porque existe. O aquellos que no tienen tratamiento porque no existe, pero habría que tener una consideración de atención para que, aún sin tratamiento, guarden en torno a su circunstancia y la de sus familiares los mejores augurios. Es decir, que tengan calidad de vida con una disposición específica que para ellos, aunque no sea su tratamiento, sea la mejor consideración de parte de todos, de, de los sistemas de salud, de sus familiares, de sus amigos. Tenemos que hacerles sentir que estamos con ellos. No hay tratamiento, pero sí hay acompañamiento. Yo les agradezco mucho que me hayan atendido en esta comunicación. No trató de ser nada más que una reflexión de mi parte que tiene que ver con los números que tenemos. Como ya dije, no son los exactos. Y a veces ni siquiera son aproximados a lo exacto. Muchas gracias por su atención.